Pazco. ¿Dónde estás? Pazco. Ahí estás, mira cómo estás de la última vez que te vi. Séntate ahí que vamos a hacer un remix. Anonymous, Anonymous. Pedí que hagan Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. ¿Y dónde están los pibes fiesteros? El que no hace palmas. Le gusta la cuarentena. Palmas. las pibitas meneando las caderas para abajo para abajo sensual sensual sensual sensual para abajo sensual sensual sensual sensual para abajo sensual sensual sensual sensual para abajo sensual sensual sensual sensual, sensual. para abajo sensual sensual sensual sensual Pazco, Pazco, ¿para qué se me está quedando dormido? Ahí va, debe ser, por el golpe, el que no hace palmas, le gusta la cuarentena, palmas. Badgo otra vez, por compartir un remix conmigo. Gracias a todos los. DJ.